Hola, ¿cómo están? Quería hacer un video diferente y este va a ser un video diferente porque en realidad es una invitación a pensar no es un video curricular eh, no es una clase curricular, como dice ahí sino, eh, digamos que otra manera de conocernos y otra, otra manera de interactuar, ¿no? Y bueno, es, es como un reto intelectual una manera de derretarlos y hacerlos pensar un poco ¿no? y jugar un poco con el conocimiento y con con la emisión de la opinión, la formación de la opinión, que es algo muy importante. Es, es, es realmente algo, yo diría que es lo más importante del proceso de aprendizaje, porque si usted eh, pasa por las clases de secundaria, pasa por las clases de facultad eh, pasa por el sistema educativo en general, y es incapaz de formarse opinión sobre, sobre las, las distintas, eh, los distintos temas que configuran la realidad y que son los problemas a los que nos enfrentamos, eso, eso es grave, es muy grave. Entonces, vamos a, a, a, a, eh, vamos a hablar de la opinión y de una opinión en concreto, ¿no? Eh, no, no, no me propongo hablar de qué es el arte, que es algo muy complejo, y lo vamos a trabajar igual en otro momento, pero voy a exponer el tema de eh, las motivaciones, ¿m? acerca de las motivaciones artísticas. ¿Qué, qué lleva una persona a, a hacer arte? ¿Y qué hay detrás de eso? En realidad, ¿qué hay detrás de la creación artística? Y... Porque a veces no somos muy conscientes de eso, ¿no? Eh, algunos escritores como Jean-Paul Sartre, en qué es literatura, hablaba del compromiso artístico. También se trabajó muchísimo el concepto de, el concepto de ideología, ¿no? como que estamos siempre representando algún tipo de, de posición frente al mundo, en sentido amplio, el término ideología, en nuestra manera de pensar y de sentir. Y bueno, y después hay muchas variantes del tema del, de la conceptualización de, de, de arte, al punto de que después de las vanguardias artísticas se abrió tanto el modelo, lo que habitualmente se conoce con el nombre más este pomposo de paradigma, que al punto de que al día de hoy prácticamente cualquier cosa es considerada, considerada arte. Y se ve con, con malos ojos el hecho de estar juzgando, qué es arte y qué no, sobre todo cuando decimos que algo no es arte, y bueno, es, es una situación graciosa en la que estamos. Si no fuera tan patética, eh, yo diría que daría para reírse, pero como es tan patética, para llorar. O sea, eh, se le llama art, artista arte, a cual, básicamente a cualquier cosa, eh, se vende cualquier cosa como arte y... Eh, el producto, los productos circulan ahora con internet, los productos pseudoartísticos circulan por la red como, como que si fueran realmente eh, productos valiosos en algún sentido, ¿no? Bueno, entonces, claro, la mentalidad de mucha gente es ¿por qué negarle el carácter artístico si a, si a vos te gusta? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Entonces yo puse algunas, algunos conceptos en la pizarra que me gustaría... Que me gustaría proponerles. Pero no para que ustedes se queden con esta idea. Ojo. Eh, mi intención es que ustedes. Piensen un poco en esto. ¿no? Y que se formen su propia idea. O sea que ustedes. Eh, no, no, no piensen como yo. Sino que. Eh, piensen un poco conmigo. Con lo que yo estoy diciendo. Y bueno después ver. Ustedes tienen que tomar decisiones. Eh, personales con respecto a las cosas. Y eso es lo que configura su opinión, lo que crea su opinión sobre determinados aspectos de la vida en general, pero en este caso sobre el concepto de, eh, de artista. ¿no? Entonces yo les puse una definición emanada de mi experiencia y mi observación, ¿no? algo muy genérico, es que el artista es todo aquel que crea, algo, que crea algo a lo que una comunidad de la que un punto de vista determinado forma parte, llama arte, por razones más o menos misteriosas. O sea, la, hay una comunidad que por unas razones más o menos misteriosas, podemos nosotros decir cuáles son, ¿no? Más o menos, pero puede ser que haya otras que no, que no contemplemos o que estemos contemplando algunas que no son realmente ciertas. Esas razones misteriosas, bueno, una comunidad le llama arte a algo, ¿no? Entonces, un punto de vista al que pertenecemos, ¿no? Ese punto de vista que puede ser el tuyo, el mío, ¿no? Pertenecemos, ese, ese punto de vista pertenece a esa comunidad. Entonces nosotros decimos, está eso es arte, está eso no es arte, ¿no? Entonces, así es como vamos este, generando la, esa idea de que hay algunas cosas que quedan excluidas y otras que están adentro del arte. Bueno, pero no vamos a meternos en cuáles son esos, esos por lo menos en este momento, en cuáles son esas características que tiene que tener la obra artística. Sí, sí, podríamos nosotros... Cuestionarnos una serie de mensajes en paralelo del artista. Por eso lo escribí allí. Que siempre aparecen como... Aparecen como... Eh, como si fueran unos fantasmas rodeando la obra artística, ¿no? Están allí amenazantes. Y creo que, que es bueno mencionarlos. Está, está bien reflexionar sobre eso. A ver si, si es cierto realmente, ¿no? Bueno, por supuesto, como escribí allá arriba, eh, no me refiero a los que lo hacen solo por dinero, o que tienen una fórmula específica como verse bien y hacer canciones pegadizas. No, me estoy refiriendo a arte en serio. O sea, puede ser un concepto un poco peleador, pero no, no me refiero a la cumbiamba, no me refiero... Si te gusta la cumbia, si te gusta el reggaetón, te gusta, yo qué sé... Un, compras un cuadro para adornar la pared porque ahí es mejor colgar un cuadro verde porque tus muebles tenés un sillón verde, ¡Perfecto! ¡Hacelo! Eso sí, no cuentes conmigo, ¿no? O sea, para mí el arte es mucho más que eso. Entonces, si para vos es eso, está. Si para vos un artista es el que canta canciones románticas, para... yo qué sé... para que la gente baile pegado, bueno, está Pero... Vamos, yo parto de la idea de que estoy hablando de arte en serio y, y en ese sentido soy intransigente, soy radical. ¿ta? Entonces eh, puse allá arriba, solo los genios no pierden el tiempo cuando pretenden ser artistas, si no lo hacen por dinero, ¿no? Entonces puse la fórmula. Bueno, ¿qué significa? Que eh, si vos seguís una fórmula para ganar dinero, bueno, posiblemente vas a encontrar la fórmula y vas a empezar a sacar a levantar plata de ahí, ¿no? Este, como cantarle a la belleza de las mujeres y vos ser un tipo atractivo y bueno, y tenés un público femenino garantizado. bueno eh, a la inversa ser una chica muy bonita este, presentarte muy este de una forma muy eh, de una forma que llame la atención sexualmente de las personas ¿no? para los dos lados lo mismo y bueno y cantar letras que bueno ya sabemos yo con consumo masivo ¿sí? consumo masivo pero yo cuando digo que solo los genios no pierden el tiempo cuando pretenden ser artistas me refiero al otro tipo de artistas el artista que está haciendo arte con un valor eh, intrínseco que, que, no tie, que no fue creado solo para ganar dinero, al menos inicialmente. ¿no? no es lo principal hacer plata. Bueno, entonces digo, en los mensajes en paralelo del artista. Aparece una serie de mensajes que creo que es bueno verificar, a ver si podría ser cierto. En mi experiencia como persona que ha tratado de escribir, en mi experiencia ya de más de, de 10 años, casi 15 de docencia directa, ¿no? de contacto con la literatura y con los alumnos y, y muchos más de lector, ¿no? Yo les puedo decir que para mí es, esto es fundamental, ¿no? y se los propongo. El arte puede ser esto que propongo, entre otras cosas. Eso es lo primero que, cuando, si yo escribo, o yo pinto, o hago una escultura, o supongamos, no sé, hago, hago una canción, lo que estoy diciendo, el arte puede ser esto, ¿no? que propongo, lo que estoy proponiendo. Entre otras cosas, aunque no sea excluyente, esto puede formar parte. Ahí parece que no hay lío, ¿no? No hay ningún problema. Y lo estoy diciendo en segundo plano. Esa es la idea, ¿no? Los mensajes en paralelo, en segundo plano. Cosas que dice el artista sin decirlas, que están tácitas, que están, que, que van pegaditas, pero que no se ven aparentemente. Dos. Vale la pena que alguien invierta tiempo y dinero, ¿no? Puede ser solo tiempo, porque un lector, puede, puede, vos podés bajar de internet un texto, ¿no? O, o simplemente ver una obra, pero no pagar para entrar al museo. Bueno, pero supongamos que vos tenés que pagar. Vale la pena que alguien invierta tiempo y dinero en la contemplación de lo que he hecho. O sea que hay un valor intrínseco allí que el artista está diciendo, eh, no, no, vale la pena cuando te lo da... No está pensando en jorobarte, que vas a perder el tiempo. No te está diciendo que tienes algo para perder el tiempo. No. Por algún motivo, cree que vale la pena que vos inviertas recursos que son finitos, que, son, que, que no es algo infinito, en el tema, en su obra, ¿no? en su planteo. Bien. Tres. He utilizado los recursos correctamente en relación a lo que quería decir. No me he dejado llevar por los defectos técnicos que se deben a mi falta de experticia. O sea, vos te pones a escribir, ¿no? Y, y no te sale bien lo que... no, no, O sea, no estás muy... En un momento como que tu perso tus personajes no están bien nítidos, te hubieran gustado hacerlos más, más claros, que, que tuvieran una aparente motivación más evidente para el lector. Eh, hay una idea de fondo que no lograraste plasmar... Bueno, no, no, tenés que ser honesto y no tenés que agarrar y decir, pero yo quise hacerlo así, ¿no? Porque esa es, es la típica de la persona que pinta mal, que escribe mal, que, que compone mal y dice, bueno, no, yo lo hice así porque, bueno, este a mí me gusta así, porque está de más así. Bueno, si después de que vos te pusiste a crear, la cosa salió, te, te, no te satisface, o, o vos quisiste hacer otra cosa y... Tienes que ser un poco honesto porque <risa> resulta que haces algo que lo hiciste más o menos a los ponchazos, no sé qué. Y después acomodas todo para que parezca que lo hiciste a propósito. ¿no? Entonces alguien te dice, ah, pero ah, me gustó mucho esa pincelada que pusiste así, que, ta, que cruzó todo el cuadro. Eh, sí, eso lo hice porque, claro, estoy negando la superioridad del arte clásico a través de justamente un rayón y resulta que vos simplemente hiciste así te quedó todo salpicado y ya te enojaste y ya... bueno, entonces, esa clase de cosas de volver un efecto, un defecto técnico tratarlo de volverlo un efecto buscado es una, como que es una deshonestidad, ¿no? pero bueno, de eso va de estar lleno el mundo no me importa y claro, después vamos al, al punto 4, ¿no? me a ver un poco considero ...que lo que he hecho debía hacerse. ¿Mm? Ese, eh, eh, ese es el... el eh, es, creo que es uno de los puntos más... ...más polémicos, ¿no? Que el artista está diciéndote... ...cuando te da algo... Te, ...te da una escritura, lo que sea... ...te está diciendo que... ...considera que eso debía... ...por algún motivo debía ser hecho, ¿no? O sea... ...y, y miren esto... ...debía hacerse, es decir... ...que no repite sustancialmente... ...lo que ha sido hecho por otros. Y si lo repite... Lo, lo, yo si lo hice eh, lo, Es porque lo hago mejor ¿no? Que los otros Así que si repito temáticamente O la técnica es, es similar Me juego entero a que lo hice mejor Porque para hacerlo peor, ¿para qué lo estoy haciendo? Si estoy repitiendo, ¿no? O sea eh, eh, eh, ¿Qué pasa con eso? Eh, eh, el punto 4 habla de, un, de algo que podríamos llamar Que yo podría llamar, por ejemplo eh, un, El principio de originalidad no Entonces eh, cuando vos pensás. Eh, si vos tenés mucho conocimiento de mucho mu mucho escritor much, mucho pintor mucho músico ese conocimiento te restringe de que vos repitas eh, que repitas lo que ya viene haciendo otra persona ahora si vos con todo respeto no sos una persona que ignora la tradición artística en la que estás entrando se ignora a los pintores ignora a, a los escritores ignora a los músicos, ignora a los escultores, a los cineastas, ignora e ignora a los poetas, a todos los que vinieron antes de lo que vos estás haciendo, es probable que vos repitas por ignorante lo que se viene haciendo desde hace cientos de años. Y eso pasa, y pasa mucho. ¿Ah? ¿Pero ¿qué, qué pasa? Ahí el artista se vale también de la ignorancia del público. Porque yo me he topado, he leído autores que están escribiendo con el mismo estilo de un este Felipe Bato Hernández, con el mismo estilo, porque además es, utilizan los mismos recursos de un, de un Horacio Quiroga, yo qué sé, no sé. ¿Vos los lees? Y estás leyendo una un como decía un crítico de, de un crítico recién estaba viendo en un documental acerca de Salvador Dalí que decía que las personas que quieren hacer una, una película como Buñuel, como Luis Buñuel, el famoso director español, que, que le sale un flan aguado, una cosa que no es nada, que, que, que, que no, no tiene sustancia, que, no, que ninguno puede hacer lo que hizo Luis Buñuel. Y bueno, pasa lo mismo después cuando con otros artistas, con artistas que quieren repetir la fórmula, la fórmula que en realidad eh, creó otra persona, y que explotó otra persona, pero ¿qué hacen? Como el público que se renueva no está lo suficientemente instruido, como el público que aparece no sabe, compra la misma fórmula, pero la, la misma fórmula que, que, que, que había creado otro artista, la compra de nuevo, pero ahora eh, utilizada por un artista nuevo. ¿no? Entonces, el artista nuevo puede, puede saber que está en realidad plagiando estilo o puede ni siquiera saberlo, ¿no? lo importante es que el público no, no, no lo sepa. Y cuando digo plagiando estilo, no me refiero a que realmente lo imite a sabiendas, que, un, que, o sea, que sea tal cual una imitación de un artista al otro. Cuando me refiero a la fórmula y al plagio de estilo, me refiero a, mu a características muy marcadas. Por ejemplo, yo qué sé, no sé, voy a poner un ejemplo de una característica marcada de un escritor. El narrador inocente, que parece un niño, que utiliza inclusive este eh, fo formas de hablar eh, propias de, de un niño, la repetición del pronombre, del yo, ¿no? que explotó muy bien Félix Berto Hernández. ¿sí? Entonces tenemos ese, que dice yo no sé cuánto, y después yo no, eh, parece que un niño te estuviera hablando. Bueno, ese es el narrador de Félix Hernández que... Por lo general es así, no, no en todas sus obras, pero en la mayoría de las obras es así. ¿no? Yo fui a dar un concierto... Ahora, en pleno siglo XXI, eh, Félix Hernández es un autor de, de las primeras décadas, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Casi 100 años después, alguien se pone a escribir y escribe en ese estilo, explotando el mismo estilo, explotando el mismo narrador aniñado, y, y, y bueno, entonces lo que está haciendo es tomando algo esencial de la fórmula que había utilizado Félix Hernández para otra vez sacarle jugo, ¿no? Bueno, eh, entonces, o, o estoy haciendo algo que yo creo que es nuevo o era necesario repetir, eso también, ¿no? O estoy haciendo algo nuevo y no estoy repitiendo o estoy repitiendo porque... Estoy diciendo que era necesario volver a hacerlo. ¿Por o por qué? ¿Sí? Bueno, y el último dice: Lo he hecho no es mero resultado de una necesidad de alcanzar autosatisfacción. Intenté aportar algo que considero valioso al mundo. ¿No? Y bueno, entonces, después vas a sacar una flecha para allá porque la comunidad te juzgará a ver si es valioso o no lo que hiciste. ¿no? Si lo que vos le presentas es valioso o no. Bueno, pero lo que me gusta de esta de este de, de punto 5 es que eh, habla de la autosatisfacción y cuan, cuánta gente dice yo, yo a mí que me importa que a mí que les guste o no al a mí no me importa que, que al público le guste o no no y, y como que se se autoafirman y se, y, y se muestran orgullosos de ser tan despegado del gusto del público bueno si no te interesa el gusto del público no se lo des a leer bueno si a vos si lo tuyo fue solo mera autosatisfacción eh, escribí y después, qué malo, rompelo. ¿no? ¿Para qué me lo das? Eh, eh, y me, ¿Cuando me lo das, me obligás a que a mí también me satisfaga? No, señor. ¿A mí me satisface o no me satisface? ¿Y si yo te miento? So, si yo te miento, soy de lo peor. ¿Acaso lo mejor, lo, lo más hermoso y lo mejor que tiene un espectador, sea un lector o sea quien sea, para darle a un artista, es la honestidad. Si no le das honestidad, lo voy a decir claro, si no le das honestidad, sos una basura, no vales nada. Entonces me, me puede decir, claro, pero viene viene tu, tu tío, tu hermano, tu hijo y te dice, mira escribí esto, a ver si te gusta y vos le decís, no, mira la verdad es que no, no eh, la verdad es que le erraste bastante esto está mal escrito, tiene faltas, tiene no sé qué, no sé cuánto y otra persona te escucha y te dice ay, cómo podés ser tan bestia y yo contesto y cómo puedes ser tan basura de no decirle la verdad porque la crítica es una es una es un, un punto de partida para mejorar si vos le decís, todo bien, todo bien no, es un espejo falso Es un espejo que le está mostrando lo que quiere ver Imagínense una persona Que tiene este un, un, No sé, cualquier problema no Imagínense una persona Que tiene un ojo por acá arriba y el otro por acá Y va y se mira en el espejo y dice ¿A vos te parece que tengo Tengo algún problema yo? Porque me parece que Y vos le decís, no Pero ¿no te parece que tengo un ojo muy arriba? No, los tenés parejitos Para no herirlo ¿No? Bueno, pero si le decís eso y es lo único que tiene, nunca va, nunca va a ir a un médico, nunca, nunca va a poder mejorarlo, o sea, ¿no? es, es muy obvio, tá? no voy a seguir con eso. Entonces, eh, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, ya les dije al principio del video cuál es mi intención, me echar algún video que no sea solo curricular, porque el currículo está bueno que ustedes, este, es, es bueno que ustedes eh, me vean como un profesor, porque de hecho soy un profesor, ¿no? Pero además tienen que darse cuenta de que eh, pensar ciertos problemas eh, y el estímulo para que ustedes lo hagan también es mi responsabilidad. Y, y yo, yo no lo tomo como una obligación, lo tomo como algo lindo que yo puedo hacer. Y es, es algo lindo que yo puedo hacer por ustedes. Y bueno, les propongo que piensen los que quieran, ¿no? No esto no es por nota, ni es por. ni es por este. no sé. No, no es nada obligatorio, ni es realmente por el liceo en sí mismo. Es para que ustedes este, sepan que formarse opinión, y ahora tendrán su opinión, me la pueden mandar por correo electrónico si quieren, ¿no? la opinión al respecto, este, la formación de opinión sobre determinadas cosas es lo máximo a lo que podemos aspirar en el sistema educativo formal, sin dudas, ¿no? pero que no es... Eh, Digamos que no es solo responsabilidad del sistema educativo formal, sino que ya ahí hay que pasar, hay que romper una barrera mental y darnos cuenta de que, en definitiva, así, conformándote ideas y, y, y, y opiniones, es como vos vas eh, eh, agrandándote como persona, eh, pero en el buen sentido, ¿no? Eh, con tus opiniones fu fundamentadas y... Eh, y de ese modo vos eh, vas siendo, al menos en, el, en, en, el, en la parte intelectual, no hablo de la parte moral, ¿no? Pero al menos en la parte intelectual, del pensamiento, de las ideas, vas siendo mejor, ¿no? Te vas mejorando, ¿sí? Podés tener muchos conocimientos, mucha reflexión y ser una basura. ¿tá? Eso no lo niego. Pero, por lo menos, es una parte del ser, ¿no? Que se compone de muchas cosas. Bueno, listo. Nada más y nos vemos, eh, nos vemos en las clases. Chao.